Luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad tu ser, que no me alumbra ya, hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad, la historia de este amor se escribió.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 Ayudarme a vivir Pero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. ¡Qué triste!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 Ayudarme a vivir